Romeo Santos, eh, señores, eh, Romeo Santos no para. Resulta que no muy bien, él acaba de terminar la gira del pueblo aquí en, en República Dominicana y ya va a empezar su gira inmortal para celebrar los 20 años de aniversario de la agrupación Aventura. No tenemos nada de aquel lado. Uh, ok, bueno... Eh... No, no, no creo, no, no no creo que haga videos, solamente hay, ok. Bueno, entonces dice, a solo un día de haber concluido con, con, el, con el éxito, con los éxitos de esta hazaña, de los, 15, con, de los 15 conciertos gratuitos aquí en República Dominicana. Un palo eso. La gira del pueblo, Romeo Santos anunció lo que promete ser otro hecho histórico, ahora con sus... Es, compañeros de la desaparecida agrupación Aventura con la gira inmortal. Este domingo y desde un yate en alta mar, el chico de las poesías avisó que tenía un importante anuncio que hacer y dejó a todos sus fanáticos especulando. 15 presentaciones aquí en República Dominicana, muy difícil elegir cuál fue el mejor show. Ustedes se preguntarán quién, qué viene próximo. En par de horas voy a anunciar algo especial para el 2020, pendientes, dijo Romeo, previo a tomarse un trago. Horas más tarde, el rey de la bachata sació la curiosidad de todos sus seguidores y reveló qué era, qué era lo que traía entre manos. Que es nada más y nada menos que celebrar junto a Henry, Lenin y más los 20 años de la agrupación Aventura con una gira que iniciará el 6 de febrero del 2020, específicamente en Los Ángeles, California. El astro de la música incluyó a sus excompañeros en su más reciente disco Utopía con el tema Inmortal. Hoy, Romeo publicó la agenda en donde se presentará a partir de febrero, que incluye las ciudades de Estados Unidos, Los Ángeles, Dallas, Houston, Chicago, Boston, Washington y Miami. Bueno, yo creo que eso de Concierto de Romeo está excelente. Eh, el retorno de Grupo Aventura. Sería la gira del pueblo. No, del pueblo no. Pues ya comenzaron a... No, pero a, a sería la ahí. gira del pueblo una estrategia para uh, darle más impacto a más esta impacto. nueva gira. Yo creo que Aventura es el grupo más exitoso. Creo que de, de América Latina, eh, masculino, porque está Rebelde, que fue también muy grande. O sea, un grupo grande con Rebelde. ¿Qué otro grupo? después Yo creo que ellos, ya no hay más que sea grupo así. De los últimos 20 años, 30 años, creo que la aventura es el más exitoso. Sí, sí. De, de, de, Entonces, Rebelde fue muy exitoso. Muy exitoso. Tu, Tuvo muchos repunte también en, eh, a nivel de Latinoamérica. Uh -huh. Igual como... Fue como un fenómeno, aventura. fue un fenómeno, pero creo que como aventura, eh, pero aparte de ello, que yo es un mi grupo mixto, en sentido de un grupo masculino, creo que es el grupo más grande, más exitoso. Yo creo que estos conciertos que ellos van a hacer van a ser llenos a capacidad. Eh, el grupo Aventura siempre va a ser ese grupo como que la gente quiere escuch seguir escuchando clásicos sí, y clásicos sí, sí, y es. va a impactar muchísimo. Esperamos que hagan un concierto aquí, vi la agenda y solamente veo Estados Unidos, no veo aquí. A mí me dolió tanto la desaparición de Aventura como me dolió cuando se separaron... Eh, Wisin sí. y Yandel. <risa> no, de verdad... Pero de Wisin y Yandel yo siempre supo que era estrategia. Pero de verdad, porque Wisin pegaban todas las canciones y, y era muy chulo. Para eh, eh, Señores, todo ese CD de Aventura, su CD de Aventura, uno no escuchó eso, fue una, una cinta me gente de Nueva York a mí. <risa> de Aventura, me medio di que con la canción Alessandra, obsesión, obsesión eso estaba eh, eh, matando, sí, matando sí. en la radio en todos los lados, por cierto antes de eh, concluir con el tema a las personas que, le, que quieren ver la, la transmisión eh, eh, que estaban viendo, de Luis Sabina, está en el canal 56 donde Vladimir uh -huh. está llevando toda esta cobertura especial pues bien, Aventura para mí yo creo que es el grupo más exitoso exitoso, perdón de, de América, masculino Creo que estás por encima de todos los grupos en ese sentido y muchas personas esperan verlo a ellos juntos. Lenny, eh, Henry va a dar su bellecito, tú sabes, porque Lenny, y Henry llamaba. Ma, no, en realidad. Ya más ha cantado canciones. Sí. Y Max también le gusta con mucho No, pero Max es un, de, va, de, el, de, no, un bajista, el sí, bajista. Sí. Y bueno, mira, Max es bajista, es importante. Lenny, el, eh, Lenny, Henry. Me, me confundí. No es la Lenny, es Henry. Henry, Henry que además hace un bailecito, ti, ti, ti, uno por este lado y este otro por este, este lado. Tiene su cancioncita. Y dos canciones. Además dos canciones iba a cantar. Que realmente ¿Cómo? fue una pena que él no... Dice que fue por ahí que se... Que el grupo se sí, pues realmente fue una pena que, que, que su proyecto musical no tuviera la acogida como, como sí. él esperaba o como... O como... Porque él también tiene su público. Es que a como veces el público tú, miren que una cosa, él fue el que lo y, y es que menos pegó. Es que la mezquindad a veces no es buena. Mm. A veces no se puede ser egoísta. Ah, pues también estaba cansado, que además cantaban eso, daban dos cancioncitas y la misma y vaina. Él lo que quería tener era más protagonismo realmente. Mm. Pero él tiene bien que bien. entender que la figura, eso es como lo, como, él puso de ejemplo allá, de, de Rolling Stone, era Mi Jaguar, Mi la figura, o sea... Uno no, por más que uno trate de buscarle otra justificación, usted tiene que entender que la figura siempre hay unas figuras centrales. Claro. Que es Fulano y tal. Romeo era, era la figura. ¿Sabes? Ese era el hombre. visible. Sí, hay héroes anónimos. Bueno, yo espero que al menos el concierto sea o en Nueva York o aquí. A ver si uno, uno, uno puede verlo, pero. No, no está difícil. No, fuiste a la gira del pueblo. Sí, sí, fui. No, aquí fui, aquí es esa ver aventura. Como... Sí, no quiero ver aventura. Porque una cosa es ver aventura y otra cosa es ver a Romeo. Cuando él vino en la gira del pueblo, él cantó dos o tres clasi... clásicos, pero no igual. pero cuando uno quiere escuchar esos clásicos. Ni clásico. se acordaba, ya él ni se acordaba de uh -huh. esa canción. No, porque él dijo que no se acordaba. Pero cuando él, él, cuando él la cante, mira, hay canciones ahí que, que él no puede dejar de cantarla. Por ejemplo, amor extraño, Ay, ¿cuándo volverás? si me enseñaste la misma a querer, la misma ¿eh? la, flaco, la, la misma esa. obsesión que el flaco fue se dio un humo jugo mi cabello blanco escuchándome ese. si te si también enseña a mi olvidar qué edad tú tenías flaco. Flaco. porque yo debía tener como cinco años porque... sí liz háblale mentira al público como porque si la no, gente crea verdad, eh, no, crea que tú tienes que tú eres muy joven si todo el mundo sabe que en ese Pero tiempo... ¿Pero qué tiempo usted, ten, Romeo? Usted estaba doble... Romeo? va a cumplir 20 años. Si yo tenía 5 años, pues entonces... No, no. ¿Qué tiempo hacía? Yo no pues paso favor, de 26 años. En ese años, tiempo, yo... así ah, también. En ese tiempo, tú ibas toda la empaquetada de, de Macorís Sí, bailando. Todo. Sí, porque antes uno escuchaba a Romeo, era, uno juntaba un corito de amigos eh, empaquetada, invitaba a las sí, amigas, a las sí, vecinas... Sí. Y y, y comenzaba a bailar en los tiempos de, de, de diciembre, señores. Uno entró toda en to la casa bailando esa, esos cd de aventura. Eh. Mi hermanita, la boda. Hey. Sin duda... Aventura va ¿Tú te a ¿Tú mucho? Yo no me puedo acordar claro, de no esa te voy a acordar, canción porque yo no me acuerdo. Quiere decirle a la gente que tú estás jovencita haciendo falso? No. Bueno, tú, tú sabes muy bien que tú te diste pa' de humo escuchando a Alessandra. No, yo no tenía. Esa placa, Alessandra? Yo, no teni, yo no tenía tiempo para beber a... ¿Eh? a, a ay, ay Alessandra. Hey, no entono mucho, pero esa canción te puede buscar muy buena de Romeo Aventura. Ay, ay.